Buenos días, vamos a presentar nuestro trabajo de, in, de investigación, lo hemos realizado la fonobióloga mi compañera Mariana del Valle López, quien les habla, fonobióloga Mara Evangelina Fenoglio, bajo la dirección de la directora doctora Carolina Bazán. Nuestro trabajo se titula Relación entre accidente cerebrovascular y difagia orofaringia en pacientes internados en el Hospital San Martín de Paraná, Entre Ríos, en el año 2018. Este trabajo tiene la particularidad de haber sido realizado durante el periodo de pandemia por COVID-19, en el cual nos hemos encontrado en un momento en aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto nos ha eh, un poco eh, vinculado a una tecnología diferente que no estábamos acostumbrados, que nos ha permitido de manera eh, sortear de, manera, lo, de la mejor manera posible los problemas grandes de conectividad que hemos tenido por el colapso de internet, por las caídas de internet, por el uso masivo que se encuentra todo el mundo. Este nuevo mundo de virtualidad nos ha permitido conocer páginas diferentes para poder investigar y para poder aprender también. Esto ha sorteado que nuestra diferencia generacional en la que estábamos acostumbrados entre los libros y los apuntes, empecemos a relacionarnos con páginas web, con tutoriales, con buscadores virtuales o bibliotecas virtuales, de las cuales no estábamos tampoco adaptados a, a trabajar. Ha sido un gran desafío. Consideramos que es un contexto difícil para todos, para nosotras único, pero que nos ha enseñado, nos ha ayudado como personas y en nuestro ámbito también profesional. Bueno, iniciándonos en este trabajo, les vamos a contar que se realizó en el Hospital San Martín, entonces, en donde el área de Fonoaudiología recibe interconsultas de los servicios de clínica médica, neurocirugía y neurología. Las interconsultas que nosotros en este tra trabajo tomamos fueron de accidentes cerebrovasculares, pero el servicio recibe de varias patologías y derivaciones de otros también servicios. El motivo de interconsulta principal que nosotros centramos la atención es en el de deglusión, no obstante, consultan por deglusión, por disartria, por afasia y por deglusión asociado a eh, trastornos de la comunicación también. Para el servicio de fonobiología, más allá de la interconsulta que, que realicen eh, los médicos, eh, realiza una valoración integral del paciente. Se considera que de esa manera están previendo el riesgo de aspiraciones. En el caso de los problemas de glutorios, se pueden dar recomendaciones en relación a la alimentación, en cuanto a la modalidad, la consistencia eh, y trabajar con pautas de alimentación eh, de, de seguridad y eficiencia. Todo esto va a conllevar para el servicio una, minimizar los riesgos de aspiración, neumonías aspirativas, malnutrición y con ello disminuir el tiempo de hospitalización que, por un lado, eh, incide en eh, la menor cantidad de riesgos de eh, infe infecciones intrahospitalarias y además el costo que implica el, la, el mayor tiempo de hospitalización. Para nosotros es importante los resultados obtenidos porque eh, la intención es que tengan un impacto no solamente en el eh, quehacer actual del servicio, sino que en futuras intervenciones. Bien para ir introduciéndonos en nuestro problema de investigación. Previo a esto, lo que vamos a hacer es una definición de dos conceptos que consideramos son el eje de nuestro trabajo. ACB para eh, Moyano, en su trabajo del año 2010, lo considera como un síndrome clínico que evidencia un rápido desarrollo que deviene de una perturbación focal de la función cerebral que tiene un origen vascular que dura más de 24 horas y que sus consecuencias dependen del lugar y del tamaño de la lesión. El segundo término que vamos a, de, a definir es el de difagia orofaringia, según el, el autor González de Araya, de su trabajo del año 2000, considerándolo como un proceso de deglución que puede estar alterado, no solo como en la pérdida, sino también en la parte del cambio estructural de los componentes anatómicos, que, eh, van a, a obtener, que van a producir un compromiso neuromuscular secundario a un daño neurológico y que como resultado puede ser por una patología psiquiátrica o como ese daño neurológico. Respecto al problema de investigación de nuestro trabajo es conocer cuál es la relación entre la sebe y la difagia orofaringia en pacientes internados con pedido de interconsulta en el Hospital San Martín de la Ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el año 2018. Como objetivo general, se tomó determinar la relación entre accidente cerebrovascular y disfagia orofaringia en estos pacientes internados con pedido de interconsulta en la área de fonoaudiología en el Hospital San Martín de la Ciudad de Paraná en el año 2018. Los objetivos específicos que fueron planteados son ocho. El primero es determinar el sexo, que puede ser femenino o masculino, y la edad de los pacientes con ACB, en nuestro caso, van a ser mayores de 14 años con pedido de interconsulta al área de fonoaudiología en el Hospital San Martín de la ciudad de Paraná, Entre Ríos, en el año 2018. El segundo es identificar el motivo del, del pedido de interconsulta, que, como dijimos en un principio, puede ser disartria, afasia o deglución. El otro objetivo específico al cual se ha tenido en cuenta es identificar los diferentes tipos de ACB, ya sea en relación al tiempo de evolución, que pueden ser agudos, subagudos o crónicos, en relación a la causa, si son isquémicos o hemorrágicos a la localización si se trata de eh, hemisferio izquierdo hemisferio derecho de ambos hemisferios puede ser tálamo tálamo encefálico cerebelo y en cuanto al grado de severidad clasificado como normal leve leve a moderado moderado o grave respecto también al grado de discapacidad puede ser entonces en este caso presentado como asintomático sin discapacidad significativa discapacidad leve, con discapacidad moderadamente grave, con discapacidad grave o éxito. El próximo objetivo específico es determinar la presencia de la difagia orofaringia en los pacientes al momento de realizar la interconsulta, que se realiza a través del de test de GUS-Screen en, en los pacientes internados con acb El próximo objetivo es clasificar el grado de severidad de la disfagia en los pacientes con disfagia orofaringea. En estos casos, el grado puede ser disfagia severa con alto riesgo de aspiración, disfagia y aspiración moderada, disfagia y aspiración leve, deglución normal sin riesgo de aspiración. En el próximo objetivo específico es identificar la modalidad, puede ser de alimentación, refiriéndonos a si es por sonda nasogástrica o vía oral y a la consistencia de alimentación que puede ser entonces líquidos, semisólidos, sólidos o sin restricciones. Y en este caso, en, en tres momentos específicos que, pueden, que van a ser en el momento del de pedido de interconsulta, en la evaluación fonobiológica y a la externación del paciente. El siguiente objetivo específico tiene que ver con establecer el tiempo de hospitalización del paciente que va a ser calificado clasificado en días y el último es determinar la cantidad de pacientes externados y en este caso entonces pueden ser externados por alta, por traslados o fallecimientos. Respecto al diseño metodológico, la, eh, el estudio es de, de tipo observacional, descriptivo, correlacional, transversal y retrospectivo. Nuestra población estaba conformada por 197 pacientes que quedó reducida a una muestra de 111 pacientes, eh, de los cuales tenían accidente cerebrovascular. El criterio de inclusión fue eh, todos los pacientes internados con el diagnóstico médico de ACB con pedido de interconsulta al área de fonoaudiología, ya que en el, en el hospital recibimos, eh, hay, hay muchísimos más pacientes con ACB, pero los nuestros en este estudio son los que tenían pedido de interconsulta al área de fonodiología. El criterio de exclusión fueron pacientes con diagnósticos de otras patologías neurológicas. En cuanto al instrumento, hemos desarrollado una planilla de recolección de datos en la cual se han volcado los datos obtenidos de las historias clínicas, de los pedidos de interconsulta, de las hojas de seguimiento de fonobiología, de la escala NIS, que evalúa el grado de severidad de la CB, de la escala Ranking, que evalúa, evalúa el grado de discapacidad, y de la escala GUS Screen, que lo que nos va a dar también va a ser el grado de severidad de la disfagia y a su vez nos va a dar recomendaciones acerca de la alimentación. Los datos se fueron analizados y graficados eh, según el análisis estadístico por el programa Microsoft, Microsoft Office Excel e Infostat de, con la versión 2011 de la Universidad Nacional de Córdoba. Y las relaciones entre las variables se analizaron de acuerdo al chi cuadrado y test de Pearson con un nivel significativo de P menor a 0,05. Introduciéndonos un poco en nuestro, en nuestro trabajo, eh, en base a lo que fuimos obteniendo de las historias clínicas y de los trabajos de, de las eh, derivaciones médicas, pudimos hacer los siguientes, eh, analizar los siguientes resultados. Los vamos a ir presentando en diapositivas en las cuales hacemos como una, un contraste entre los resultados y las discusiones de otros estudios. En cuanto a la presencia y a la ausencia de difagia, recordemos que nosotros teníamos una muestra de 111 pacientes, de los cuales 90 presentaron difagia orofaringia. Ello co corresponde a un 81,08%. Mientras que un 18,92%, que corresponde a una cantidad de 21 pacientes, no la presentaron. En este caso, podemos observar que tres estudios del año 2017, del año 2016 y del 2009, corroboran eh, nuestro, nuestro trabajo eh, encontrando una prevalencia importante de disfagia en pacientes con ACB. En relación a la variable sexo de los pacientes estudiados, la mayor preponderancia estuvo en el sexo masculino, con un 63,96% de pacientes con ACB. Eh, lo mismo y pudimos encontrar en un hospital de neurorehabilitación de, los, de, mediana, de media larga distancia, que es en Madrid, en el año 2016. Pero nosotros también tratamos de buscar estudios que sean de Argentina <coughs> y encontramos de, en el hospital SAMIC de la provincia de Misiones, que también concuerda con nuestros hallazgos, que también es un, un estudio realizado en el 2016. <coughs> En cuanto a la edad de los pacientes estudiados, lo que podemos ver en nuestro gráfico es que la franja etaria entre 70 y 74 años es la de mayor prevalencia, correspondiendo a un 22,52%. No obstante, la franja etaria de 65, 69 y mayores a 85 han tenido también un porcentaje muy alto de, eh, de afecciones. Esto lo pudimos contrastar también con otros estudios y ya el nombrado por mi compañera, el de el Hospital Samic en el año 2017, 2016, perdón, concuerda con nuestra franja etaria 60-69 años. En tanto que el estudio del 2018 eh, realizado en General Puigredón comprueba una prevalencia superior a pacientes con una franja etaria mayores a 85. No obstante, queremos también recalcar en este gráfico que en nuestro estudio la franja etaria entre 40, 45 y 40, eh, 54 años ha tenido un valor relevante de 14,41 pacientes que presentaban eh, la afección, pero que no hemos encontrado ningún estudio que pudiese eh, contrastar o, o, o corroborar nuestro hallazgo. En, rel en relación al motivo de, inter de pedido de interconsulta, eh, como habíamos dicho, los médicos eh, piden interconsulta por disartria, afasia, deglución y deglución combinada con afasia y con disartria. Más allá de los porcentajes que podemos ver que, que se dieron eh, en, en esos pedidos, lo que sí pudimos observar es que, el diagnóstico de disfagia o los trastornos de deglución que fueron evaluados por los médicos de los 111 pacientes que nosotros tenemos como muestra, solo 57 pacientes tenían problemas de deglución, sea única o asociada a problemas de comunicación. Luego de realizar la evaluación fonoaudiológica con el Guss Screen, que lo que hace, como había dicho Mara anteriormente, mide la presencia y ausencia también, el grado de, de disfagia y da recomendaciones eh, alimentarias y también mide el riesgo de aspiración. La, el servicio de fonobiología a todos los pacientes les toma el bus screen y en ese caso vimos que no eran 57 pacientes los que tenían problemas de dilución, sino que eran 90. Por lo tanto, a nosotros nos llama la atención esos 33 pacientes que fueron subdiagnosticados eh, por parte de la primera eh, pedido de interconsulta. Esto mismo lo vemos en otros estudios. Por ejemplo, en el 2016, eh, también hacen siempre una asociación entre alteraciones de la comunicación, por ejemplo, con, con disfagia, también hablan de afasia disartria, siempre asociado en un gran porcentaje a la disfagia. Hay otro estudio también que muestra, este estudio eh, fue en el 2015, en Chile, que también muestra eh, una relación, una asociación de disfagia con afasia, disartria, clase del lenguaje, que es significativa. Solamente se encontró un estudio en donde no coexistían los eh, síntomas de afasia, por ejemplo, con la incidencia de difasia. Lo que a nosotros sí nos llama la atención de este estudio, o que debemos recalcar, es que este estudio fue hecho con una muestra de 14 pacientes. O sea que fue una muestra eh, muy pequeña, eh, pero lo queríamos, eh, lo queríamos mencionar. En relación al tipo de ACB, en relación al tiempo de evolución, cuando hablamos del tiempo de evolución, nos referimos al tiempo transcurrido entre el inicio del evento y el momento de ser evaluado por el equipo del área de, de fonobiología. En cuanto a eso, pudimos observar que el tipo de ACB de, de, de tipo subagudo es el que, el que presenta un mayor porcentaje de, eh, pre, de prevalencia, correspondiendo a un 68,47% mientras que el agudo, siendo menor, 31,53. Lo que podemos observar en este gráfico es que ninguno de los pacientes han presentado un tipo de ACB crónico. En cuanto a la relación entre la disfagia y el ACB según el tiempo de evolución, lo que podemos destacar en este gráfico es que el ACB de tipo subagudo es el de mayor prevalencia, siendo de 68,89% con presencia de disfagia mientras que los de ACB de tipo agudo han presentado una prevalencia de disfagia del 31,11%. En función a esto hemos encontrado un estudio en el cual ellos también concuerdan que a mayor, este, prese, eh, a mayor grado de ACB, mayor presencia de disfagia. En cierta forma concuerda con los datos obtenidos en nuestro trabajo. En relación al tipo de ACB, según su causa, pudimos ver que de los 111 pacientes que nosotros eh, teníamos como muestra, 92, que corresponde a un 82,88%, fueron de tipo isquémico, siendo 19, correspondiendo a 17,12%, los de tipo hemorrágico. Eh, este, este estudio también se pudo, pudo corroborar lo nuestro, es el estudio que les comentábamos de, de emisiones, en el 2016 corroboró los mismos eh, resultados. Hay otro estudio en donde eh, también observan eh, predominancia de los ACB isquémicos. La única diferencia con este estudio, que fue en el 2018, es que ellos, lo que sí, el, el tipo hemorrágico representaba una cantidad mayor, un porcentaje mayor. Pero siempre la prevalencia se dio en el ACB isquémico. Relacionando la disfagia con el tipo de ACB según su causa, lo que pudimos observar en nuestro estudio es que la presencia de disfagia se daba en ACB de tipo isquémico con un 78,89%. Eh, en relación a los ACB de tipo hemorrágicos, eh, todos los hemorrágicos presentaron disfagia. Eh, en este caso, en el análisis de las variables, eh, vemos que eh, son variables independientes, teniendo en cuenta eh, que el. P es eh, superior a 0,05. En cuanto a la localización del ACB, podemos observar en el gráfico que los hemisferios cerebrales son los que presentan mayor predominancia de ACB, siendo el hemisferio izquierdo el que mayor eh, predominancia eh, obtiene con un 67,57%, el hemisferio derecho con un 22, perdón, 25,22% en relación al resto de las eh, localizaciones, con apenas un 7,21%. Esto lo podemos ver que coincide también en otros estudios realizados en el 2017, donde comprueban y concuerdan con nuestro trabajo en el cual los hemisferios cerebrales son los que tienen mayor este, predominancia cuando hacemos el análisis entre la disfagia y la localización del ACB, podemos observar en el gráfico que ambos hemisferios eh, presentan un 91,21%, es decir, los hemisferios cerebrales son sumamente superiores al resto, con prevalencia de eh, disfagia al resto de las localizaciones. En cuanto a esto, vamos a ver ahora que en los próximos tres o cuatro estudios hay un. Ah, perdón. Respecto a esto queríamos también decir que eh, eh, según el análisis estadístico entre disfagia y localización del la ACB, las variables también son independientes, siendo P mayor a 0,05. Vamos a observar en los próximos estudios, entonces, que en el primero, el realizado en el 2004, que es el de Florín de Quero y sus colaboradores y otros, ellos, este, es el que mencionó Mariana, con una muestra muy pequeña de 14 de pacientes, ellos difieren a nuestros resultados, en los cuales encuentran que eh, las categorías, la disfagia se presentan las categorías de severidad de, de, de manera homogénea. En el próximo estudio podemos encontrar en este caso que hay concordancia en el estudio de Quito del 2016 con los resultados obtenidos en nuestro trabajo, en los cuales los hemisferios cerebrales presentan mayores eh, pre predominancias de, de presencia de difagia. En una revisión epidemiológica realizada en el 2017... Eh, se encuentra en este caso también que los hemisferios cerebrales producen disfagias al igual que las lesiones de tallo cerebral, o sea que no, no tienen una concordancia con lo que nosotros encontramos, ellos no hacen grandes diferencias entre hemisferios y restos de localizaciones. En el estudio o en la revisión bibliográfica que se hizo en Logroño, en España, concuerdan con nuestro trabajo, en los cuales también han encontrado que hemisferios cerebrales tienen una mayor predominancia de eh, ACB sobre el resto de las localizaciones. Según el grado de severidad del ACV químico eh, medido con la escala NIS, esa escala NIS eh, en el hospital se toma a los ACV químicos, por eso acá no están los hemorrágicos. Se observa que los que tienen un grado de severidad grave son el de mayor porcentaje con un 36,96%, ¿cierto?, siendo el, los de leve con un 7,6%. Eso a diferencia de otros estudios eh, realizados, por ejemplo, en el, en, en el hospital de San José de Bota, donde se, se observa una mayor, un mayor porcentaje de severidad en leves. Eh, o sea, yo, contrario a lo nuestro, los leves tenían el mayor porcentaje y los graves el menor porcentaje. Relacionando la disfagia con esto, eh, el, el, el grado de severidad de la CB, lo que pudimos observar es que a mayor eh, grado de severidad del ACD isquémico hay mayor eh, presencia de disfagia, con un 32,22%, y siendo en los leves un 4,44% en los de eh, grado de severidad leve. Eh, según el análisis estadístico, la disfagia no dependería del de grado de severidad. Acá sí, nosotros queremos hacer como un, una observación que el, lo que nos dio a nosotros en el análisis, análisis estadístico es un valor de 0,0532. Si bien eh, es mínima, esa, puede que haya algo que, que haya influido eh, o haya tenido alguna inter, interferencia, porque es mínimo el, el, la diferencia, pero bueno, sigue dando mayor a 0,05. Eh, y lo vemos también en otros estudios. Eh, hay un estudio en el 2019 que también eh, con el, la escala NIS, eh, que mide según su, su, su escala, que a mayor disfagia, mayor el grado de severidad de la, de la CB, mayor difagia. Eh, también vimos otro estudio que también el score del NIS, se mide el score del NIS va a marcar el grado de severidad de, de la CB. Eh, y también marca lo mismo, que a mayor eh, grado de severidad del ACV, quémico siempre, eh, mayor presencia del IFA. En relación al grado de discapacidad, podemos observar que, realizado a través de la escala ranking, como nombramos en un principio, podemos observar que las, eh, pa, los pacientes con discapacidad de tipo grave obtuvieron un mayor porcentaje, un 61,26% mientras que la difagia moderada era menor, con un 7,21%. En relación a esto, hemos encontrado un estudio que difiere con nuestros hallazgos, el del 2015, realizado en Cuba, en el cual ellos consideran que la discapacidad ligera obtiene un porcentaje superior, eh, mientras que la grave, uno inferior. Cuando hacemos el análisis entre las variables difagia y el grado de discapacidad, observamos que la presencia de disfagia es superior, se presenta en mayor porcentaje en discapacidad grave con un 67,78%, mientras que en discapacidad moderada con un 5,56%. En este caso, las, eh, según el análisis estadístico, la, las variables también son independientes con una P superior a 0,05. En los estudios que vamos a ver posteriormente podemos encontrar que... Eh, concuerdan, en cierto modo, con nuestros hallazgos. Uno de ellos es el del 2020, que ya lo hemos nombrado, realizado, eh, eh, no me sale el, no recuerdo el lugar ahora, pero bueno. Eh, y el otro en el 2016, lo que concuerdan es que, entonces, según el grado a mayor discapacidad, según el grado de discapacidad, mayor porcentaje de disfagia. En relación al grado de severidad de la disfagia, como les habíamos comentado, con el GUS Scream, que es la escala que, que utilizan ahí en el servicio, eh, el grado de disfagia severa con alto riesgo de aspiración, que es un score de 0 a 9, <coughs> representó un 51,35%. El resto se fueron distribuidos en los demás eh, valores. Estos mismos eh, resultados se dieron en eh, un estudio de Daniels y otros. En donde los ACB químicos también, eh, los grados de severidad mayor eh, tenían mayor grado de, es, es, eh, los ACB con eh, grado de severidad eran los que tenían mayor porcentaje. Sí. En otro estudio aplicado también el Screen, presentaron este foro en el 2018, <coughs> ahí se vio eh, distribuido entre disfagia grave y disfagia moderada, eh, y los demás tenían el 10% disfagia leve. Eh, también se pudo observar lo mismo con la, la, la escala de Bus Scream en otro estudio realizado en el 2018. Eh, pero en este caso, el 52,87% no presentó disfagia y la disfagia grave presentó un bajo porcentaje. Por lo tanto, este último estudio no, no corroboraría lo que nosotros obtuvimos en el nuevo. En cuanto a la modalidad de alimentación inicial, lo que podemos observar en el gráfico es que Marian, ahí está, no aparecía el gráfico. Es que eh, la, la modalidad de alimentación por sonda nasogástrica es superior a la vía oral, correspondiendo a un 54,95% en sonda nasogástrica y 45,05% en vía oral. En este caso hemos encontrado un estudio que coincide con nuestros hallazgos, un estudio realizado en Paraguay, en el que eh, ellos también han encontrado esto de que la sonda o la alimentación por sonda nasogástrica es superior a la vía oral. En cuanto a la indicación fonobiológica para la alimentación, nosotros vamos a hacer dos momentos, vamos a evaluar en este caso dos, dos momentos, refiriéndonos en qué la indicación a la alimentación luego de la evaluación y la indicación a la alimentación al momento de la externación. Como podemos ver en el gráfico, la sonda nasogástrica al momento de la evaluación corresponde a un 45,05%, disminuyendo significativamente al momento de la externación con un 20,72%. En tanto, los semisólidos como alimentación en el momento de la evaluación eran de 36,94% y luego ascienden a un 53,15% al momento de la externación. Con esto podemos observar que en el proceso de rehabilitación desde el inicio del, del evento hasta el momento de la externación, la alimentación ha progresado, no solo de una sonda nasogástrica a una vía oral, sino que también ha aumentado en la eh, indicación de alimentación con semisólidos. En relación al tiempo de hospitalización, en nuestro estudio necesitaron entre 1 y 15 días, el 69,37% fue, eh, fueron los que estuvieron hospitalizados menos de 15 días, 15 o menos. Y los que más, el menor porcentaje se vio en los que tuvieron mayores de tre, más, 30 o más días de internación. Eh, esto se ve también corroborado en un estudio que se realizó en el 2014, en Guayaquil. Eh, el tiempo de hospitalización también coincide en menos de 15 días. Después tenemos otro estudio que se realizó en, en Perú, en donde ellos el promedio mayor estaba expuesto en 7 días, también igual, y... Eh, en otro estudio, que fue en el 2015, en la Universidad de biobío necesitaron más de 11 días. En relación a la externación, nosotros, eh, como habíamos hablado, la externación para nosotros son las altas, los traslados o los fallecidos. De los 111 pacientes, 7 resultaron fallecidos con un 6,3% y de los 104 pacientes que tuvieron altas o traslados, que representaron el 97,7%. Eh, esto mismo se vio en un estudio pero en este caso fue un estudio longitudinal eh, donde eh, hicieron eh, una progresión año por año o sea cada cinco años hacían el, el corte y eh, también vieron que hubo una un mayor eh, mayor mortalidad en los acb a medida que pasaban los años eso se eh, en un estudio del 2014 de 2016 Bien, en base a los datos obtenidos de las historias clínicas y de nuestro trabajo, según los resultados que pudimos ir viendo eh, durante el proceso de la presentación, a modo de conclusión, podemos hablar de que la presencia de orofaringia no depende de los tipos de ACB estudiados ni del grado de discapacidad. Esto puede tener relación en que las categorías, como fuimos viendo en algunos de los gráficos, presentaban valores muy dispares. Se desprende eh, un dato muy importante que un alto porcentaje de pacientes que no fueron eh, con, que no tuvieron un pedido de interconsulta eh, para valoración de glutoria, sino que al momento del pedido de interconsulta era por algún trastorno del lenguaje, resultaron tener presencia de disfagia. Las personas con secuelas de ACB mayormente presentan compromiso de glutorio y en una gran proporción están asociadas a trastornos de la comunicación como la fase y la disartria. Eso fue lo que nosotros encontramos y lo pudimos contrastar también y corroborar con otros estudios. Cabe entonces mencionar que en el periodo 2018, en el Hospital de San Martín, en la ciudad de Paraná, se reveló un subdiagnóstico de difagio orofaringia en pacientes con ACV. Recordemos esa diapositiva en la cual hablábamos de 33 pacientes que no habían sido diagnosticados con disfagia. Nosotros consideramos que ese es un eh, tema quizás importante para una revisión futura o para continuar con una revisión eh, para sobrellevar lo que está pasando en el hospital. La detección, consideramos que la detección precoz entonces o temprana de la disfagerofaringea va a estar supeditada a la derivación médica de todos los pacientes con ACB para su evaluación y para la intervención fonoaudiológica. Recordemos esto que hablábamos antes en los cuales decíamos que si bien el número de pacientes que tenían ACB era mayor, solo... Eh, Pudimos trabajar con solo los que habían tenido derivación médica. Y bueno, para terminar, nosotros quisiéramos primero agradecer a Dios porque nos ha guiado y nos ha acompañado. Fueron momentos difíciles para sintonizar todo lo que es trabajo, estudio, familia. Eh, un agradecimiento realmente particular a las autoridades de la, de la escuela, a los docentes, porque la oportunidad que en este momento nosotros tenemos se debe a un compromiso que asumieron eh, verdaderamente muy grande para, para nosotros y para muchas que en este momento, por diversos momen, razones de la vida, no hemos podido cumplimentar la licenciatura en su momento. Así que el agradecimiento enorme eh, para las autoridades. Eh, para nuestra tutora, doctora Carolina Bazán, nuestra directora de tesis, porque... Eh, fue increíble la predisposición todo el tiempo, eh, frente a dudas, eh, nos, nos ha guiado, y nos ha eh, hecho eh, sentir acompañadas. Así que un agradecimiento muy particular para ella. Eh, a las autoridades del Hospital San Martín, al Comité de Docencia e Investigación, a las fonoaudiólogas del Servicio de Fonoaudiología del Hospital San Martín, a nuestra jefa de área, Margarita Leiva, también, eh, por la valiosa trabaja, tra, trabajo y la, la tarea que hacen ahí en el hospital. Eh, a nuestras familias que nos han acompañado, eh, ay, a veces era muy cansador todo esto porque teníamos muchas cosas, la pandemia en medio y, y bueno, fue eh, eso muy importante. Eh, y como dice Mara, eh, dice, a la conspiración de la vida, que nos permitió estar juntas, encontrarnos, nosotras no nos conocíamos, la facultad nos dio las instancias de las clases de, de apoyo para hacerlas y a veces éramos muy poquitas y nosotras dos en todas las clases estábamos y creo que hemos eh, podido tener el mismo, el mismo compromiso en, en relaciones de trabajo y nos acercamos y hoy por hoy ya hemos, hemos ido como hasta familias, eh, así que estamos agradecidas de la, de la, por la conspiración de la vida particularmente quiero eh, nombrar a alguien que para mí fue, eh, marcó mi vida profesional, eh, que fue eh, Marta Aragón, una, mi profesora Marta Aragón, eh, que me dio un eje eh, y, y realmente para mí fue muy importante eh, en mi vida profesional. Así que muchísimas gracias. A ver si ahora puedo dejar de compartir... Okay. A ver, a ver. Gracias. Sí.